La Navidad es la temporada perfecta para iniciar o potenciar cualquier emprendimiento de negocio. Es la mejor época del año para ofrecer productos y servicios innovadores con la más grande posibilidad de tener una gran demanda. Si bien es cierto, un gran porcentaje de negocios suelen aprovechar esta temporada y aumentan considerablemente sus ingresos, hay otros que no lo logran por falta de una planificación adecuada. Por ello, te aconsejo cómo arrancar con esta temporada navideña creando tu propio negocio. 1. Formula una idea. Identifica cuáles son las nuevas necesidades de las personas y que éstas ayuden a mejorar su calidad de vida. Aquí es donde generas nuevas ideas y oportunidades de negocio, pero no olvides considerar tus habilidades. Antes de continuar regálame un like y suscríbete a mi canal. 2. Identifica tu negocio. Primero es importante tener definido el giro del negocio para enfocarse en su desarrollo y evitar abarcar mucho, pues podría ser contraproducente. La idea es marcar la diferencia del resto y hacerse notar en medio de tantas alternativas. Pero ¿cuáles son los negocios en tendencia? Déjame darte unas ideas de negocio para la Navidad. Como se trata de una excelente oportunidad para conseguir un ingreso extra mediante un emprendimiento. Presta atención a estas sencillas ideas de negocio que puedes llevar a cabo durante esta temporada. 1. Haz canastas navideñas. En los últimos años las canastas navideñas se han vuelto un obsequio tradicional. Cada vez más empresas e instituciones adquieren estos productos para regalar a sus colaboradores o sortearlas. Pues bien, puedes armar tus propias canastas y, para diferenciarte, dar rienda suelta a tu creatividad en la presentación. Por ejemplo, utiliza mochilas en lugar de la tradicional canasta o batea. 2. Crea un show navideño. Si cuentas con talento para la animación y creación de musicales, shows infantiles y bailes, entonces tienes la opción de ganar un ingreso extra con esta alternativa. Además, por la actual coyuntura, muchas empresas y familias están requiriendo el servicio de show navideño de manera online. Lo mejor es que diversas plataformas gratuitas te permiten realizarlo, como Facebook, YouTube, Zoom, entre otras. 3. Elaboración de postres navideños en la cena navideña. No puede faltar el postre y como muchas veces las familias se centran en el plato principal, prefieren adquirir este complemento con terceros. Puedes preparar una variedad de dulces tradicionales, galletas con forma alusivas a la época navideña, tortas y más. No olvides que la decoración debe llevar el toque de sembrino. 4. Decoración de árboles navideños. Esto es ideal para los que saben manualidades. Puedes ofrecer tus servicios para decorar los árboles de negocios o centros comerciales. La creatividad es lo que te hará destacar esta Navidad. 5. Elaboración de tarjetas. Las tarjetas alusivas también están dentro de las tradiciones de las Navidad. Instituciones, empresas y tiendas sacan sus propios modelos y los venden al público en general. ¿Sabes diseño gráfico? Si sí, la respuesta es sí, puedes dar rienda suelta a tu creatividad y sacar tus tarjetas personalizadas. 6. Arreglos florales navideños. Esta puede ser una opción interesante si ya ofreces el servicio de arreglos en base a las flores. Aprovecha los colores típicos de la Navidad e implementos decorativos para darle el estilo de la temporada. Para esto necesitas de un espacio de almacenamiento y un transporte de traslado. 7. Fotografías con papá Noel u otros personajes. Puedes tomarles fotos con papá Noel o su personaje favorito a niños y familias, cumpliendo con las disposiciones de bioseguridad. Lo indispensable para que este negocio triunfe es tener un buen disfraz, una cámara y un fondo adecuado. Para los que tienen conocimientos de fotografía y diseño esto les puede resultar más rentable, ya que pueden ofrecer a los clientes fotos con fondos personalizados y creativos. 8. Vende juguetes. Los niños son primero durante la Navidad. En diciembre se venden más juguetes que en otra época del año y es una opción interesante para emprender rápido. Acude a ventas mayoristas y vende a través de plataformas virtuales. 9. Prepara platillos navideños. La elaboración de platillos especiales es uno de los negocios que no tiene pierde en las fiestas. Si lo tuyo es la cocina, prepara y ofrece comidas propias de la temporada o con un toque de innovación, para engalanar la mesa de Nochebuena. Lo mejor es que actualmente puedes encontrar muchas recetas en internet que te servirán en esta Navidad. 10. Empaque de regalos en Navidad. Los regalos están a la orden del día y por eso se necesita de presentaciones originales para lograr sorprender. Puedes ofrecer un servicio de empaque rápido y con un toque de ingenio para conseguir clientes. 11. Preparación de chocolates. Puedes crear dulces y chocolates alusivos a la época. Los conocedores de repostería tienen la posibilidad de elaborarlos en formas de Papa Noel, casitas, árboles, paletas, entre otros, que resultan buenas alternativas de regalo. Juega con la decoración y la envoltura. 12. Crea adornos de temporada. La Navidad es ideal para decorar la casa. Puedes realizar tus propios adornos alusivos a la época y ganar un dinero extra. Con nociones de manualidades y costura puedes crear botas, hombres de nieve, papá Noel, gorros para niños, entre otras cosas llamativas. 13. Vende figuras para nacimientos, compra al por mayor y consigue lindas figuras de cerámica para incorporar a los nacimientos que en esta temporada tienen una alta demanda en el mercado. Te recomendamos conseguir distintos estilos de nacimientos, incluyendo figuras típicas de nuestra cultura. 14. Vende frutas de temporada, uva, naranja y manzanas en Navidad y Año Nuevo hay mayor demanda de algunas frutas, como es el caso de las uvas, naranjas y manzanas, que son usadas en la preparación de la comida de Nochebuena o como tradición de fin de año. Puedes comprar al por mayor y ofrecerlas a domicilio. 15. Venta de vinos La venta de vinos y champaña es otro de los negocios para la campaña navideña. Con un poco de inversión puedes conseguir una cantidad de ellos y distribuirlos con compañeros, amigos y familia. Para esto es importante tener una red de contactos. Estas son algunas ideas, identifica tus habilidades y aprovecha las oportunidades. Cuéntame en los comentarios qué ideas se te ocurren a ti. Y si has probado estas ideas, ¿te han funcionado? Regálame un like y suscríbete a mi canal, porque la vida es mejor creando. Esto fue Secretos de un Emprendedor. Bendiciones.